Estamos en Buenos Aires, en el cumbre latinoamericano de redes comunitarias en un espacio cultural muy bonito aquí. Eh, todos reunidos. Eh, yo, desafortunadamente, me tengo que ir, eh, pero el resto luego sigue para, para otro lado, de, cerca de Córdoba. Córdoba Mi nombre es Peter Bloom y soy parte de Rizomática y de Telecomunicaciones Indígenas Habíamos dicho, ese primer día, y en este primer día nos estamos conociendo. Que cre creo que es fundamental eso, quiénes somos las redes comunitarias. O sea, sabemos que somos este, proyectos que estamos en Latinoamérica, pero más allá de eso, eh, tal vez no nos conocemos todos. Cuáles son las perspectivas que tenemos, cuáles son las realidades. Ya tenemos diferentes grupos aquí de diferentes partes que enfrentan situaciones y realidades muy distintas. Y pues cómo la estamos haciendo todos y quiénes somos como un grupo. Y un poco también qué, qué podemos hacer entre todos, organizándonos, coordinándonos a través de las fronteras para pues fortalecernos a nosotros y a, al movimiento en general.